Oye, ¿y la, y la... What the fuck? ¿Por qué se ha encendido la luz? está bien, no, hombre, ya. Por favor, no, Tú. ¿Qué, ¿Qué eres, tío? Que queríamos preguntar, queríamos presentar, ¿Qué, ¿Qué eres, tío? Queríamos presentarte solo. Queríamos presentarte solo. Solo queríamos presentarte. Hola, Frecto Family. Bienvenidos a mi canal. Y si no me conoces... Aquí tienes mi querida historia ¿Qué? qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues antes de hablar y explicar Sí, bueno, ya lo habéis visto en el título, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a llamar a nuestros... A, bueno, a nuestros, sí, porque también son tuyos A mis compañeros de piso Vamos a empezar por, aparte de mi compañero de piso eh, mi novio ¡Ay! ¿Que estáis aquí? Y ahora la última persona que falta Bueno, última, en verdad, no es la última, ¿no? You now. Ya hemos pasado de ser three a hacer four Bueno, no nos enrollamos más Y ya vamos y vamos a llamar a el señorito Alarantoli <risa> Vale pues. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Mm, no lo sé <risa> Bueno, pues vamos a empezar ¿Y dónde estamos, chicos? Ya estamos sentados en el salón ¿Qué ha pasado? Eh, supongo que habréis visto el house tour, ¿no? Porque si no lo has visto, no tiene ni sentido que estéis viendo este vídeo, ¿vale? De Dale hecho, fuera. si no has visto el primero de todos, que es el de la noticia, no sé qué haces aquí, porque no te estarás enterando de nada, así que uno, dos y este es el último, chicos. Este es el último. Habréis visto en el capítulo anterior que os pues, enseñamos dónde estamos, que es el salón. Y bueno, pues estamos muy cómodos porque por fin tenemos sofá, chicos. Llevamos un mes aquí y por fin tenemos sofá. Por fin tenemos un sitio donde sentarnos. Primero no había luz, agua, tal, Y ahora tenemos hasta sofá. Es que hasta sofá. Hasta hasta hasta aquí. Será lo siguiente, de bien, decir, de bien, hasta, hasta una, barra de una barra de dominadas. Pero podremos enseñar en el vídeo. No enseñamos vale. Pero antes vamos a explicar que este sofá nos lo han regalado las personitas de atlética. Atlética, atlética muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Porque no sabéis, pero en parte estamos aquí gracias a ellos. Y bueno, pues nos han hecho este regalito de navidad que es un sofá maravilloso. Encima lo abres y se hace cama. Pero es que nos hemos quedado arrojadados cuando lo hemos visto. para qué perrito si lo tenemos ahí. Bueno, pues eso que queríamos comunicaros: que aparte de pues, por nuestra cuenta y todo eso, Atlética forma parte de esta maravillosa casa llamada Hogar Atlético Home. Que nos podéis seguir, podéis ver nuestras cosillas y tal. ¿Y? No, tu palmada sobra porque la has quitado. Aquí. O sea, casi sí. mágico, ¿no? Casi no, del todo mágico. ¿Y si hago...? Tienes que ponerle y quitarle un montón. acaba de poner todos los instalados que los acabas de quitar. No, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero literalmente vale. cada palmada que doy, tienes que poner algo sí o sí. Sí, no. pero no me j***as ¡Pam! Eh... ¡Pam! ¡Vale, ya! Bueno, chicos, la convivencia, como veis, está yendo muy bien. O sea, somos súper felices y, y de verdad, me encanta vivir con gente. ¿Qué? Vamos a enseñar la barra. Vamos a enseñar las novedades. La novedad es que solamente es el sofá y la barra de dominadas. Sí, ¿Cómo de hay un patinete más? El parking de patinetes. Patiflamo 1, patiflamo 2 y patiflamo blanco. Bueno, chicos, pues vamos a la cocina y vamos a enseñaros la barra de dominadas. Y vamos a enseñaros nuestras calificaciones. No se dice así, ¿verdad? qué? Okay. Estamos llegando al momento de la cumbre, en el cual yo dejo las pipas para ponernos más serios. Y, y eso es yo. algo muy importante. Hay nuevo integrante. hemos aumentado la seguridad Ahora es de sierra Ahora corta más Es puntiagudo Si no corta clava Es súper estable Bueno, aquí tenemos la ropa Porque somos unos checos bastante, bastante, bastante organizados Aquí tenemos lo que viene a ser la barra Pruebala Ahora, ahora Aquí, tía, aquí tenemos la barra Aquí tenemos la barra, la barra Ya está, lo que pasa es que no sé cómo se pone ese efecto Pero bueno, a lo mejor me... ha quedado un poco cutre No me, me perdonáis, ¿vale? Uno 2. Uh, uh, uh. <risa> se ha querido hacer el listo, pero lo voy a superar. 1 2 3 4. 2, como 1 vale, <risa> no Ahora me toca a mí. toca Que os vais a quedar Vale. Vale, Lara, me has dicho que se está entrenando, ¿no? Todo este tiempo para ello. A ver. No, pues. Eh. ¿Cómo? Pero Lara. Lara se está entrenando muy poco, ¿eh? Yo no habrás tenido nada que ver con eso, ¿no? Yo no me he estaba recogiendo la ropa que se ha caído. Oh. Oye, ¿y la. ¿What the fuck? ¿Por qué se ha encendido la luz? No sé, chicos. Pero podemos tocar Vamos a ver quién hay. ¿Con ¿Quién o qué? No sabemos lo que claro. hay. Claro. ¿eh? Podemos probar con la mano. Con el pie. O con la cabeza. ¿Priar? Para que salga tenemos que tocar tres veces. ¿No vamos a ver. Está bien, no hombre ya. Por favor. No, Oye, este este hombre es un poco gruñón. eh. Oye, ¿qué le pasa tú? Vamos a ver. Vamos a dar la vuelta. Sí. Demos la vuelta. Vamos a, vamos a la Ojalá no se moje. Coger un cuchillo también, tú que tienes muy mala, hostia. Eh, por cierto, mirar, mirar qué ordenada está mi habitación, eh. Vale, ya está. ¡Eh! ¿dónde están? Eh, pero qué cojo. ¿Pero, pero, pero, pero, pero qué cojo? ¡Tú! Dejadme entrar. ¿Tú, ¿Qué está pasando? Ah, por cierto, eh, sigue a la venta. Si a alguien le interesa... Pero... Oh, eh, vale chicos, yo es que a este tipo de sitios no los frecuento mucho Esta es la habitación nuestra, la de mi mía Y enfrente tenemos el vecino Que al parecer no, era, no nos ha atendido muy bien cuando le hemos tocado la ventana A ver quién es ¿Qué eres, tío? Tú, eh ¿Qué, eres, ¿Qué tío tío? Tío eres, tío? Que queríamos preguntar, queríamos presentarte ¿Qué eres, tío? Que queríamos presentarte solo Queremos presentarte solo, solo queremos presentarte. A ver, a ver, a ver. Vamos a organizarnos. Tú grabas. Yo abro la puerta, metemos a Joel, que Joel que sí, que... se ponga. Joel... Y yo aguanto la puerta, que es lo más importante y tú grabas, porque no queremos que a ti te pase nada. Vale. Vale. vale. Eh... A la de tres. Bueno. Una, dos. Sí, que no hay nadie, que no hay nadie. ¿Cómo no hay nadie? Chicos, no hay nadie. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Tú, pero ¿qué clase de armario es este? Pero qué, qué, ¿qué fuck? es esto? O sea, ¿me explicas? ¿En qué, en qué momento ha pasado esto? What the fucking fuck? What the fuck? the. Fu cojones? ¿Pero qué cojones? ¡Eh! ¡Pero hola! ¡Hombre el eyesor, loco! ¡El laitor! <risas> ¡Hombre labilir. el eye eh, tour! ¡El aire! Ah, ay, ¡El AyTour! Oh, ¡El Aightur, ¡Hombre el ITOR! ¡Pero esto es una habitación! Sí, ¿qué es ya has ¿Qué es esto? O sea, has hecho? ¿Hoy más travieso, no? Que tenía que ya fijar porque la barba ya. Madre mía, bebé agua. No, esto no es una habitación, Editor, ¿vale? O sea, nos vas a explicar un poquito ver, qué un es esto. De ahí para allá es una habitación, pero explícanos qué es esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es la bomba. Esto es una estudia de No hay ni un editor de vídeo, ni un barrendero, ni un policía. No es nada. Nada de lo que me he dejado en comentarios. No era nada. Era un es un productor, es un artista. Mira, voy a poner una canción de él. Desde que tengo para ti, eh, eh, eh, eh, de amor y dolor, días ya, que cuando lo metas en Spotify me santa copy. Lo que, lo que queráis, la base, canción, lo que vosotros queráis. Venid, venid a mí. Bueno, pues queda un poquito terminarlo, ¿no? En plan, queda poner alguna espumilla queda, más. Sí, queda, poner, queda ahí más, más corchos, las lucecitas por ahí que. Mira, mira, por ahí. Claro, claro, ahí faltan, claro, porque ahí, eso parte, no es estudio. Claro. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría. Vale, eh, ¿qué, qué iba a decir. ¿Probamos? ¿Probamos qué? A ver cómo suena el estudio. Pues suena bien, mira. Lo que me hicieron, por lo que tus ojos no vieron, por lo que tus labios me dieron, sin ese veneno no me siento lleno, me tiende la mano y la agarro del pelo y se prende de nuevo. ¡Está tu canción! ¿Qué va a pasar también en este estudio? Aparte de todo lo que estamos diciendo Hace un tiempo hicimos un vídeo rapeando Haciendo freestyle Y dijimos, si llegamos a 16.000 likes Hacíamos una canción conjunta en mi canal Ese momento nunca llegó Y hoy nos hemos fijado Que tiene 18.000 ¿Qué sí. pasa? Que es que joder, encima tenemos enfrente de nuestra habitación Un estudio de grabación Que no es que viva enfrente, es que vive enfrente de nuestra puerta Dentro de poco Exacto Suscribíos a mí Vale, pero no me refería, a eso, me refería a lo de Panda Productions A eh, ha venido, bueno no sé si llamarlo persona, algo a nosotros Y nos ha ofrecido formar parte de un proyecto que va a ser La Bombi La Bomba Lamba la la la e En el cual cada uno de nosotros va a desempeñar un pequeño trabajo Aún está, es muy secreto pero... Cada uno de nosotros y más gente que hay arriba controlándonos Vamos, Necesitamos que esto que os estamos diciendo no lo digáis a nadie Porque es un secreto, es un secreto. de nosotros para vosotros Simplemente compartida muerte de este canal os suscribís, activad la notificación Porque se van a venir cosas muy literalmente. <risa> <risa> van a salir artistas de aquí Y van a venir sí. artistas de allí, aquí Vale, pues eso, que aquí hay un proyectazo Dentro de esta habitación llamada Mitad estudio, mitad habitación Que os va a sorprender muchas cosas de las que van a ir saliendo Pero bueno, nosotros estamos aquí para avisaros de todo fete, fete. Simplemente pues estamos aquí porque lo que sé, nos hacía ilusión, ¿no? Cuando vino ese ser A nuestra casa, dijimos, oye, ¿por qué no vamos a Intentarlo? Así que, aquí os lo dejo Todo, uh -huh. y ya está. Pues nada, hasta aquí El vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y que Dejéis un buen like. Ala. Perdón, casi te raro. La luz se le toma por culo. Vale, dale like. Suscribíos Y, y sobre vi. todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay! Cayó un poco la boca.